Vamos a hablar el día de hoy de Cartaporte. Cartaporte, lo cual el complemento Cartaporte ha puesto de cabeza. Organizaciones como la Canacar, organizaciones eh, bien pues que se dedican al autotransporte, han hablado o hablaron eh, recientemente con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro pues solicitando que apareciera la rosa de Guadalupe y les permitiera pues otro temporal no otra facilidad y que no entrara el primero de enero de 2022 sin embargo la respuesta de Raquel Buenrostro con un super pues, prácticamente no periodicazo pero sí parecen parecen periodicazos cada vez que salen en la página del SAT con la quinta este resolución de, de modificaciones anticipadas no esta forma anticipada que se ha puesto de moda para el SAT, pues ya les dio a conocer que fíjate que no, no va a salir la rosa de Guadalupe y quieras o quieras, el primero de enero tienes que tener el complemento carta porte. En dos sentidos, para aquel autotransportista que maneja las cargas que lleva a cabo este servicio, lo que llaman en algunos casos fletes, bueno, pues esta persona va a tener que expedir sus CFDI de ingresos más la carta porte. Y el otro, el que maneje sus propias mercancías, mueva sus propias mercancías, tendrá que emitir un CFDI de traslado más un complemento cartaporte. Primero nos habían quitado lo que eran las avenidas federales, ¿no? Estos caminos y puentes federales y si cruzabas, te decían, hay que traer cartaporte. Después, dijeron que siempre no, que Chuchita la bolsearon, que no traigas carta cartaporte, que no traigas complemento cartaporte. Después, volvieron a sacar otra versión anticipada y mencionaron que fíjate que sí, sí tienes que traer cartaporte, así sean caminos municipales, estatales o federales. Y después, en otra, en otra versión anticipada, nos vuelven a decir, bueno, si no cruzas por caminos federales, siempre no tienes que, que emitir complemento cartaporte. En algunos casos, bueno, el CFDI de ingresos tendrá que venir acompañado de todos y cada uno de los nodos, en el caso de los consolidados, ¿qué es un consolidado? Bueno, pues estos cuates de transportes, como voy a decir marcas y discúlpenme que lo haga, pero para poner este en, en contexto, Castores, por ejemplo, Wilcamina, ¿no? De los López Rodea, entre hablar eh, de muchas eh, de estas empresas, pues eh, grandes, ¿no? De Cooperativa Pascual tenemos a Valvo, ¿no? En su caso, entre otras muchas transportistas que tal vez no tan solo lleven un artículo de una sola empresa, puede ser que lleven de varias, ¿no? Y entonces al momento de llevar de varias, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, este tipo de consolidados te está mencionando, en el caso de las mensajerías también, cuando llevan un paquete, no nada más un paquete, llevan N cantidad de paquetes. ¿Qué van a hacer? ¿Tienen que emitirla? ¿De qué forma van a emitirla? Todo este tipo de cosas lo vamos a estar viendo el día de hoy, los últimos cambios, y bueno, pues eso que les acabo de decir, la Rosa de Guadalupe no le sonrió a Canacar ni a sus organismos para darles todavía ese chance que estaban solicitando. El primero de enero del 2022 entra, entra de forma eh, prácticamente eh, la carta, el complemento carta-porte. Ahora bien. Eh, habían mencionado en la pasada anticipada que el primero de diciembre iba a ser la versión prueba. Pues, ¿qué crees? Que ahora sin versión, y eh, no sé si los hicieron enojar porque ahora ni versión prueba van a tener, sino ya como va el primero de diciembre. Y para, para que dos, yo tú pueda tú. dejar una imagen fija, hijo. ¿Para que tú okay, das, ¿eh? Dejar ¿eh? una Nancy? imagen fija. Nancy, ojalá nos pase para pausa de fotos por favor, o por ahí la gente de Census, si le puede apagar su micrófono, por favor. Muchísimas gracias, Nancy, muchas gracias. Bien, entonces, parece ser que hicieron enojar a alguien en el SAT, y ya les quitó, les quitó la forma del primero de diciembre para que entrara de, de, de lleno la carta porte como una intención de a ver cómo funcionaba, hasta el primero de enero, ya la quitaron, dijeron ya no va a haber versión prueba, ¿qué quiere decir esto también, mis estimados amigos? que tampoco el software del SAT, recuerden que él te tiene que dar el software en, en, en factura fácil, para que tú elabores desde allí también tu, tu complemento carta aporte. Si ustedes se meten ahorita a la página del SAT y tratan de generar el complemento carta aporte, ¿qué crees? No puedes, no te aparece. La versión prueba hacía que el servicio de administración tributaria a esa fecha, a la fecha del primero de diciembre, tuviera que tener ese complemento adherido en su factura fácil. ¿Ustedes por qué creen que dijeron, pues siempre, siempre ya no, el 1 de diciembre ya no, que entre el 1 de enero. ¿Por qué? Porque seguramente su software todavía no está, ni va a estar para el 1 de diciembre. Lo cual, pues entremos en esta intención de, de, de, de, de, de, de analizar eh, ¿Qué es lo que está pasando en el servicio de administración tributaria? Todo se lo están cargando a los PACs, ¿no? En este caso a las empresas, voy a nombrar unas nada más por nombrarlas, las más conocidas como puede ser eh, ASPEL o CompactKick, ¿no? Pues esas empresas que ya eh, están, ya inclusive algunas, ya con la carta aporte eh, dentro de sus sistemas. Pero vamos a ver la estructura legal, vamos a ver la estructura... Eh, ¿Cuál va a ser el problema en cuestiones fiscales en ese artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre la Renta? Algo que me faltó ponerle a mis diapositivas, los cambios del Código Fiscal de la Federación para comprobantes fiscales. Y la mención que hacen en ese artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, donde cada vez que pueden mencionan la palabrita de y lo que indiquen las reglas de carácter general las reglas de carácter general. Esa palabra que les ha gustado ya desde hace varios años, 2017, si mal no recuerdo, cuando pusieron en su 29A, penúltima fracción, esa palabrita y lo que las reglas de carácter general soliciten. Eso es la puerta del mismísimo infierno, porque cuando se les ocurre algo, lo ponen en una anticipada, lo ponen en la resolución miscelánea, lo ponen en parches, y ya te andan solicitando por ahí cosas. Recordar que la resolución te da facilidades. Nunca te podrá obligar porque no tiene el nivel de una ley. Sin embargo, y por obvias razones, el Servicio de Administración Tributaria ha habilitado mucho de ello desde la ley para que a su vez tenga una vida propia las mismas reglas de carácter general. Bonito, bonito lo han hecho. Y bueno, pues voy a mis diapositivas. Por favor, señora anfitrión, si me habilita la función para compartir mis diapositivas, se lo agradecería, porque no la tengo activa. Mientras vamos aquí a las menciones. Eh, Flor Elizabeth, Isabel, excelente tarde a todos. Y bueno, por aquí Francisco Borja. Muy buenas noches, mi estimado Francisco Borja. Va a ser... Un placer verte en el curso de reformas fiscales, seguramente que ya vamos a hacer de forma presencial, no se lo pierdan, 3 y 4, 3 en Pachuca, 4 estaremos en la Ciudad de México. Por aquí Verónica Montelongo, maestro, las diapositivas las enviaron por correo, tengo entendido que sí, Verónica, y si no, al final de la ponencia te la subo, y te la subo al final porque si no... Te va, a quitar, te va a quitar la atención de, de escucharme y vas a estar tratando de ver el material y entonces te vas a ir a las últimas diapositivas para ver qué voy a decir y al final te voy a cambiar todo porque ni las voy a tomar en cuenta. no Entonces, pero ahorita te las pongo, ahorita te las pongo, no te preocupes. Déjenme, eh, ahora ya las perdí las mías, denme un segundo por aquí, aquí están, diapositivas, perfecto. Eh, eh, eh, Le doy en forma de presentar, literal. Bueno, pues... Vamos a mis diapositivas. Estas son mis diapositivas. ¿Qué es la carta porte o qué nos menciona el servicio de administración? ¿Qué es la carta porte? El servicio de administración tributaria. Bueno, pues es un documento fiscal digital. Y ahí hago, una, hago un paréntesis. La carta porte la menciona inclusive el Código de Comercio desde hace muchos, muchos años. Eh, también otras disposiciones legales, reglamentos de, trans, de autotransporte federal, ya hacían mención de la carta aporte. Sin embargo, la carta aporte únicamente identificaba qué traías eh, en ese eh, en, en rutas federales, ¿no? ¿Qué llevabas, qué transportabas? Bueno, ahí te mencionaba cuántos kilos, ciertas características, pero para cuestiones fiscales. No existía la carta porte. El complemento carta porte no existía. Esta, eh, esta literal, voy a hablar, carta porte, ¿no? como, como antes se conocía, pues era un documento para términos de comercio, era un documento para términos, a lo mejor, de la Policía Federal, porque si sí te llegaban a parar, era un documento, a lo mejor, para la recepción de la mercancía, para acreditar, pero un documento más administrativo cero que tenía que ver con la cuestión fiscal. Bueno, con el paso del tiempo recordarán que el SAT en el 2014 entró, digamos, ya de forma eh, formal, valga la redundancia, el comprobante fiscal digital 3.2, y con ello recordarán que decía algo como CFDI de traslado. Al principio, cuando leímos CFDI de traslado, yo la verdad me quedé con cara de no sé de qué esté hablando ni para qué vaya a servir, porque no lo sabíamos. Con el paso del tiempo tomó forma, 2017, 18, y ahorita en el 2021 nos dicen: fíjate que el de traslado va con algo que se llama complemento carta por. Bueno, ¿qué nos dice el SAT ya en este momento? Es un documento fiscal digital, ya lo toma como fiscal que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional. Esto es decir, que ampara el traslado de las mercancías. Cuidado con esta palabrita porque quedó en Código Fiscal de la Federación para 2022. Esto que dice que los complementos también acreditan la tenencia de las mercancías. Recordarles que en territorio nacional tienes un comprobante fiscal digital o antes lo que llamábamos factura para decir esto es mío o tienes un pedimento de importación. Es decir, entró de manera legal al país y bien pagó sus impuestos como el impuesto general de importación, como el DTA, entre otros que se conocen para materia aduanal. Bueno, pues esto era, con esto acreditabas ahorita ya le están incorporando que también tenemos que emitir un complemento carta porte para acreditar que eso que llevo pues pertenece a alguien más que a lo mejor le estoy dando yo el servicio o que eso que llevo es mío cuidadito porque algo que no me ha quedado claro y hasta la fecha no han resuelto ¿Quién me va a detener? ¿Guardia Nacional? ¿La Policía Estatal? ¿La Policía Municipal? tránsito, tránsito local, ¿qué policía? El del Walmart de vigilancia privada, ¿quién va a ser responsable de poderme detener? Una, segunda, ¿quién va a ser el responsable de tener, pues, la capacidad técnica, porque nos está diciendo que el CFDI, el, en el caso del CFDI de traslado más el complemento carta puede venir de manera digital. ¿Cuál es el documento digital? El XML. Y entonces, va a salir el de Guardia Nacional y con su celular va a escanear el XML, o le voy a pasar el archivo, o va a traer una computadora y entonces va a meter mi USB para, para ver el archivo, cómo lo va a reconocer. Porque está diciendo, tienes que llevar el documento digital o impreso. Recordemos, el digital es el XML, el impreso, bueno, pues la representación impresa es el PDF que se da por ese XML. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Yo sé que a lo mejor es un error de semántica, y podría ser que esté cayendo en un pecado de eh, tomar partida bajo esos argumentos. Sin embargo, no lo han dejado claro el protocolo de actuación, de las policías federales, estatales, municipales, de tránsito, ¿de quién carajos me voy a tener que estar cuidando? Un documento que se puede prestar para muchas cosas. Ojalá, y en resolución miscelánea, ojalá que en la operatividad, pues, quede muy claro qué es lo que van a estar haciendo. Porque si no, les aseguro que van a pagar a aquellos que se desvelan trayendo mercancías, que se desvelan trayendo de un lado para otro, pues, este, este tipo de, de, de mercancías, este tipo de actividades a los cuales, bueno, pues, las personas del transporte se dedican día con día, ellos van a ser los que van a pagar, pues, toda esta falta de administración por parte del gobierno federal, por parte de los gobiernos estatales, municipales y bueno, sepa Dios. Y sobre todo hoy la delincuencia en lugares como Guanajuato, Zacatecas, en otros lados, eh, ustedes no sé si han ido alguna vez por Arco Norte, ¿no? Para ver cuántos eh, transportes de repente paran, ya sea Guardia Nacional o algunos que ni son Guardia Nacional y que son algo raro, ¿no? Entonces, eh, yo creo que aquí viene la reflexión de aguas con este documento de carta porte. Sin embargo, bueno, lo que dice el SAT. Realiza el transporte de los bienes o mercancías por sus propios medios. La autoridad responsable realizará verificaciones aleatorias en puntos de control. No sabemos quién es la autoridad responsable. Bien, cuando es obligatorio el complemento carta porte, lo que habían dicho al principio, fíjense, el complemento de carta porte se publicó en la página del SAT desde el primero de mayo de 2021, cosa que la Canacar, entre otros organismos, digo, hablo de Canacar porque es el, el organismo más grande, si lo queremos ver de esa forma, hay muchísimos, pero es el que más presión empezó a realizar, por lo que en teoría el uso obligatorio de dicho documento sería a partir del 1 de junio del 2021. El 1 de junio iba a entrar como un documento ya obligatorio para el transporte. De repente, bueno, pues llegaron estos organismos, hicieron presión, se pasó hasta el 29 de septiembre del 2021. Volvieron a llegar estos organismos y se pasó prácticamente periodo de prueba, 1 de diciembre y periodo de que ya tenías que tenerlo, 1 de enero de 2022. Eh, últimamente hicieron presión de nuevo queriendo que la Rosa de Guadalupe le hiciera el milagro, sin embargo, les dijo la jefa del SAT, ni más, ni más no hay otro plazo inclusive, te voy a poner ahí una regla, en la regla anticipada, ¿no? en la quinta, si mal no recuerdo, ahorita la vamos a ver te pongo ahí que el eh, primero de enero, vas quieras o quieras, obligación tener, si trasladas mercancías, carta por tesea, CFDI eh, de traslado más el complemento carta porter o CFDI de ingresos más el complemento carta porte Entonces, ya lo dejaron bien claro, no va a haber otro. Una de las cuestiones que nos eh, mostraron al principio, pues fue el catálogo, el instructivo, las preguntas frecuentes. Y ahorita vamos a ver que esto creció en, en la última versión que también han sacado en la página del SAT.